Hey, ¿qué tal primos? Hoy presentamos un bien al trabajo. Hoy, hoy nuestro jefe nos pondrá una serie de tareas y bueno, esperemos cumplirlas todas. Tarea 1. Jardinería. Pero bueno, primos, la vida es trabajo. Todo el influencia el primo, siempre lleva su cámara a la mano, sea cual sea la situación. Primera tarea del día terminada, primos. Vamos a por la segunda. Tarea 2, arreglar el sofá. Y no hacía falta más que pegamento. Encintar y presionar. Tarea 3. Cuasi albañilería. que una vez finalizadas la primera parte de nuestras tareas de hoy nos hemos ganado el desayuno ¡Vamos! Aceite, jamón y tomate, por favor Póngame en rodajas Y café con eso y es que el trabajo priminis requiere de compañerismo, requiere de aprendizaje, requiere de ser cuidadoso, detallista y paciente, requiere de pensar siempre en grande se requiere de, de pero lo que siempre es importante es hacer un trabajo en condiciones por eso aprovechamos y deseamos a todas y todos un feliz día del trabajador. este ha sido un día en el trabajo y bueno vamos a ver qué opinión tiene de mí el jefe como trabajador buen trabajador buen compañero eso es primario nos pedimos el video hasta pronto